Charles Dickens, ha sido elogiado por muchos de sus colegas escritores, desde León Tolstoy hasta George Orwell y Tom Wolfe, por su realismo, su comedia, su estilo de prosa, sus caracterizaciones únicas y su crítica social. El término dickensiano se utiliza para describir algo que recuerda a Dickens y sus obras, como las malas condiciones sociales o los personajes cómicamente repulsivos. A continuación de Charles Dickens leemos Padre e Hija, y ya damos comienzo, esperando que sea de tu agrado. Padre e Hija un cuento de Charles Dickens Aunque el señor Grandring en nada se parecía a barba azul, pudiera decirse que su habitación era una cámara azul, de tanto como en ella abundaban los libros azules. Si eran capaces de demostrar algo, y por lo general podían demostrarlo todo, era allí donde lo demostraban, formando un ejército cada vez más fuerte por la constante llegada de nuevos reclutas. En aquel departamento encantado se calculaban las más complicadas cuestiones sociales. Se reducían a totales excesos y finalmente se resolvían. Siendo una lástima que no se enterasen de ello las personas a quienes más directamente interesaba. Lo mismo que si se construyese un observatorio sin abertura alguna al mundo exterior y el astrónomo, aislado en su interior, dispusiese una reproducción del mundo estelar sin más recursos que pluma, tinta, papel. También el señor Grant Gring, dentro de su observatorio, y hay muchas gentes como él, era capaz de echar una ojeada a las hormigueantes mirriadas de seres humanos que había en torno suyo, de disponer de sus destinos en la pizarra y de enjugar todas sus lágrimas con un sucio trocito de esponja. Luisa se dirigió, pues, la mañana que se le había indicado a ese observatorio. Una habitación severa, con un reloj brutalmente estadístico que medía cada segundo con una pulsación que semejaba a un martillazo dado en la tapa de un féretro. Una de las ventanas se abría hacia Cocktown. Cuando Luisa se sentó junto a la mesa de su padre, vio las altas chipeneas y las largas columnas de humo destacándose sombríamente a distancia. Querida Luisa, le dijo su padre, anoche te preparé con objeto de que me prestases atención más seria en la conversación que ahora vamos a tener juntos. Has recibido una educación tan esmerada y has correspondido con tal perfección a la educación que has recibido, de lo que me felicito, que tengo una completa confianza en tu buen juicio. No eres impulsiva. No eres romántica. Estás habituada a mirarlo todo desde el terreno sólido y desapasionado de la razón y del cálculo. Sé que mirarás y examinarás lo que voy a comunicarte únicamente desde ese terreno. Se calló un momento, esperando, como si le hubiese agradado que ella dijese algo, pero Luisa no despegó los labios. —Luisa, querida mía, me ha sido hecha, con relación a tu persona, una oferta de casamiento. Esperó otra vez, y tampoco ahora, dijo ella una palabra. Ese silencio le sorprendió tanto que le indujo a repetir afectuosamente, —Una oferta de casamiento, querida. Y entonces ella contestó, sin dar señal alguna de emoción, —Te oigo, padre. Estoy escuchando, ten la seguridad. —¡Vaya! —exclamó el señor Cracking, iniciando una sonrisa después de haber permanecido un momento sin saber qué pensar. —Eres todavía menos vehemente de lo que yo me imaginaba, Luisa. —¿O es que no te pillas de sorpresa el anuncio que estoy encargado de hacerte? —No os podría contestar, padre, antes de haberos oído. Me pille o no de sorpresa deseo saberlo todo de vuestros labios. Deseo que vos mismo me lo planteéis, padre. Aunque parezca extraño, la verdad es que en aquel momento la atención del señor Grangrind estaba menos reconcentrada que la de su hija. Tomó en la mano una plegadera, le dio la vuelta la colocó otra vez sobre la mesa, la agarró de nuevo, y aún entonces tuvo que mirar la hoja de mango a la punta, pensando en la manera de seguir adelante. —Eso que acabas de decirme, Luisa, está muy puesto en razón. He tomado, pues, a mi cargo, el hacerte saber, en una palabra, que el señor Montenbay me ha comunicado que viene desde hace tiempo contemplando con especial interés y satisfacción. Este momento que él ha estado aguardando tanto tiempo y con una constancia cuya grandeza no se puede negar, ha llegado ya. El señor Bonderbay me ha dicho a mí su propuesta de matrimonio, rogándome que te la transmita, juntamente con su esperanza de que le des una favorable acogida. Silencio entre los dos. El reloj brutalmente estadístico sonaba muy a hueco. El humo lejano era muy negro y muy pesado. «Padre», dijo Luisa, «¿creéis que yo amo al señor Bunderby?». Pregunta tan inesperada desconcertó por completo al señor Grandgrange y le hizo contestar. «La verdad, hija mía, yo, claro está». —No me arriesgaría a decir... —Padre —dijo Luisa, en idéntico tono de la voz de antes— —¿Me pedís que ame al señor Bunderbay? —Mi querida Luisa, no, no, yo no te pido nada. —Padre —prosiguió ella— —¿Me pide el señor Bunderbay que le ame? El señor Crankin contestó... La verdad, querida, que es difícil contestar a tu pregunta. ¿Es difícil contestar a ella, sí o no, padre? Desde luego, querida, porque... Aquí se le presentaba una ocasión de demostrar algo y al señor Grandin se afirmó otra vez porque la contestación depende esencialmente del sentido en que empleemos esa palabra. Luisa, empecemos porque el señor Punterby no te hace la injusticia ni se la hace a sí mismo de aspirar a nada que sea imaginativo, fantástico, ni. Empleo términos que son todos sinónimos, ni sentimental. Si el señor Vonderbay se dirigiese a ti en ese terreno, si fuera capaz de olvidarse de lo que debe a su buen sentido, por no decir de lo que debe a suyo, de poco le habrías sido a tu buen. Servicio de haberte visto crecer ante sus ojos. De modo, pues, que acaso la palabra en sí misma, y esto es nada más que una indicación que te hago, querida mía, esté un poco fuera de lugar. ¿Y qué otra palabra me aconsejaríais que emplease en lugar de ella, padre? El señor Grant Green se había ya recobrado para entonces y dijo, Verás, mi querida Luisa, yo te aconsejaría, puesto que me lo preguntas, que mires la cuestión de la manera que se te ha enseñado a mirar todas las cosas, simplemente como una cuestión de realidades tangibles. Las personas ignorantes y frívolas podrían quizá dificultar asuntos como este con fantasías y trascendencia y con otros absurdos que, si se mira bien, no tienen realidad, realidad tangible. Pero no es adularte el decir que tú sabes más, que eres más inteligente que eso. Pues bien, ¿cuáles son en este caso las realidades? Tienes en términos redondos 20 años y el señor Van Der Baay, también en términos redondos, 50. Existe. Cierta disparidad entre vuestras edades, pero no la hay en absoluto entre vuestra posición social y vuestros medios de fortuna. Al contrario, concuerdan admirablemente. Surge pues la cuestión. ¿Es suficiente esa disparidad para poner un obstáculo insuperable a este matrimonio? Al estudiar esta cuestión... No es otra cosa baladí el tomar en consideración las estadísticas de matrimonios de que disponemos hasta ahora en Inglaterra y el país de Gales. Estudiando las cifras, veo yo que una gran proporción de los matrimonios han sido contraídos entre parejas de edades muy desiguales y que, en más, de las tres cuartas partes de estos casos es el novio el de mayor edad de ambos contrayentes. Para demostrar que esto es una ley que prevalece extensamente, bastará destacar el que los datos más dignos de tener en cuenta que nos han dado suministrados por viajeros arrojan resultados similares entre los indígenas de las posesiones británicas de la India, en una parte considerable de la China y entre los calmucos de Tartaria. Esta disparidad, pues, que he mencionado, deja casi de serlo y virtualmente desaparece. Luisa, a cuya reservada compostura no afectaron en nada resultados tan agradables, preguntó. ¿Qué término me recomendaríais, pues, padre, que emplease en lugar de la palabra que antes empleé, en lugar de la expresión que estaba fuera de lugar? Su padre le contestó. Para mí la cosa no puede estar más clara, Luisa. Moviéndote dentro de la rigidez de los hechos reales, la cuestión de hecho que tú te planteas es esta. ¿Me pide el señor Vanderbay que me case con él? Sí, me lo pide. La otra y única cuestión que te resta por hacer es... ¿Debo casarme con él? Creo que no, cabe otra cosa más clara. ¿Debo casarme con él? Luisa hizo esta pregunta con gran resolución. —Exactamente como, padre tuyo, me complace mi querida Luisa el saber que no vas a plantearte esta cuestión con los prejuicios de pensamiento y de costumbres que son comunes a muchos jóvenes. —No lo haré así, padre —contestó Luisa. El señor Grand Green prosiguió. —Y ahora te dejo para que lo pienses por ti misma. Te he planteado el caso de la manera que estos casos se plantean entre personas de inteligencia práctica. Te lo he planteado de la misma manera que se planteó a su tiempo el caso de tu madre y el mío. Lo demás, mi querida Luisa, te toca decidirlo a ti. Desde el principio de la conversación Luisa no había quitado la vista de encima de su padre. Ahora, cuando éste a su vez se apoyó en el respaldo de la silla y puso sus ojos hundidos en su hija, quizá hubiera podido advertir en ella un titubeo que duró un instante y en el que se sintió impedida a arrojarse sobre su pecho para confiarle los sentimientos acorralados en su corazón. Para eso habría tenido que saltar de pronto por encima de todas las barreras artificiales que durante tantos años había venido a su padre levantando entre sí mismo y las útiles esencias de humanidad que se burlarán siempre de todas las astucias de álgebra hasta que suene la trompeta final y de, al traste definitivamente hasta con la misma álgebra. Esas barreras eran muchas y muy altas para poder salvarlas de un solo salto. Su cara, inflexible, utilitaria, realista, endureció otra vez a su hija y aquel impulso momentáneo salió despedido hacia la cima sin fondo del pasado para mezclarse con todas las oportunidades perdidas que allí han quedado anegadas. Luisa apartó los ojos de su padre y permaneció sentada mirando en silencio hacia la ciudad durante tanto rato que aquel acabó por decirle. —¿Acaso estás pidiendo consejo a las chimeneas de Coquetown, Luisa? Esta le contestó rápidamente. Ahora no se ve más que humo lánguido y monótono. Sin embargo, cuando la noche llega, padre, estalla el fuego. Lo sé, Luisa, pero no veo a qué viene tal observación. Para ser justos con el señor Grandgrind, hay que decir que en efecto no lo veía. Luisa hizo a un lado el tema con un ligero vaivén de la mano y concentró su atención en su padre para decirle «Padre, muchas veces he pensado en que la vida es muy corta». Era este un tema, tan del gusto del señor Grandgrine que se apresuró a decir «Sin duda que es corta, querida mía». Sin embargo, está demostrado que el término medio de la vida humana ha subido en los últimos tiempos. Este hecho ha quedado establecido por las estadísticas de las compañías de seguros de vida y de rentas vitalicias, además de otros cálculos que no permiten el error. Yo hablaba de mi propia vida, padre. ¿Ah, sí? Sin embargo, no puedo menos de hacerte observar, Luisa, que... Ella está gobernada por las mismas leyes que gobiernan el conjunto todas las vidas. Yo quisiera hacer, en ese corto espacio de mi vida, lo poco que puedo y lo poco para que sirvo. Lo demás, ¿qué importa? El señor Grant Green se quedó sin saber qué pensar de esas últimas palabras y contestó. ¿Cómo que qué importa? ¿A qué te refieres, hija? Luisa siguió exponiendo firme, sin desviarse y sin mirarle su pensamiento. El señor Vanderbay me pide que me case con él. La pregunta que yo he de hacerme es esta: ¿Debo casarme con él? ¿No es así, padre? Vos mismo me lo habéis dicho. ¿No es cierto, padre? Cierto, hija mía. Pues bien. Ya que el señor von der Bay se conforma con aceptarme en estas condiciones, yo por mi parte acepto su propuesta. Decidle, padre, lo antes que podáis que mi respuesta es esa, repetídsela si os posible, a pie de la letra, porque desearía que él supiese exactamente mi contestación. El padre le contestó con acento aprobatorio, «Es muy justo, querida mía, el proceder con exactitud». Me atendré a lo que con mucha propiedad me pides. ¿Tienes algún deseo especial en lo referente a la época de vuestra boda? Ninguno, padre. ¿Qué importancia tiene eso? El señor Grant Grint había acercado un poco más su silla a la de su hija y la había tomado de la mano. La insistencia de su hija en que repitiese sus palabras sonaba en sus oídos como un pequeño desacorde. Estuvo unos momentos mirándola a la cara. Sin soltar la mano de su hija le habló así. «Luisa, no me ha parecido indispensable el hacerte una pregunta que implica determinada posibilidad que yo juzgo demasiado remota. Sin embargo, ¿acaso debía hacerlo? Dime». «¿Has recibido alguna vez en secreto alguna otra propuesta de matrimonio?» Ella le replicó casi en tono de mofa. —Padre, ¿es que ha habido posibilidad de que alguien me hiciese otra propuesta? ¿Con quién he tratado yo? ¿A qué sitios he ido? ¿Qué ocasiones se me han presentado a mi corazón? —Mi querida Luisa, esa rectificación que me haces es muy justa. Solo quise cumplir con un deber, contestó el señor Cranc tranquilizado y satisfecho. Luisa, por su parte, prosiguió sin alterarse. ¿Qué sé yo, padre, de gustos y de caprichos, de aspiraciones y cariños, de toda aquella parte de mi naturaleza en la que hubieran podido alimentarse semejantes frivolidades? ¿Qué posibilidades he tenido yo para evadirme de problemas cuya demostración era posible y de realidades que podrían tocarse con la mano. Al decir esto, Luisa cerró inconscientemente la mano, como si agarrase un objeto sólido, y luego la abrió lentamente, figurando que dejaba escapar polvo o ceniza. Su eminentemente práctico padre dijo, «Es cierto, eso es muy cierto, querida mía». «Padre, ¿Cómo se os ha ocurrido hacerme pregunta tan extraña? Mi corazón no fue siquiera lugar inocente de refugio para las preferencias infantiles que, según tengo entendido yo misma, son corrientes entre los niños pequeños. De tal manera os habéis preocupado de mí que jamás tuve corazón de niña. Tan admirablemente me habéis educado que jamás tuve un ensueño de niña». Me habéis tratado tan sabiamente desde la cuna hasta este mismo momento, padre, que jamás tuve la fe de niña ni el temor de niña. El señor Gran conmovido por su éxito y por el reconocimiento del mismo hacia su hija, dijo Mi querida Luisa, tú me pagas con tu superabundancia mis cuidados. Bésame, querida niña. Así fue como su hija le besó. El padre, reteniéndola en su abrazo, dijo, «Ten la seguridad, hija mía preferida, de que la sana resolución a que has llegado me hace feliz. El señor Van der Baie es un hombre muy notable, y el tono conseguido por su inteligencia sirve sobradamente de contrapeso a la pequeña disparidad que pudiera decirse que existe entre vosotros». —Si es que existe. Mi finalidad en tu educación fue siempre la que, aun en tu primera juventud, fuese de cualquier otra edad, si es que puedo expresarme de ese modo. Bésame otra vez, Luisa. Y ahora, vamos los dos a ver a tu madre. Se dirigieron, pues, al cuarto de estar. Si todo en la planta baja, que era donde estaba, esa apreciada señora carente de juicio recostada como siempre y acompañada de Cecilia que trabajaba a su lado. Cuando su marido y su hija entraron, dio ella débiles muestras de reanimarse y la apagada transparencia de su figura cambió de posición, apareciendo sentada. Su marido, que estuvo esperando con cierta impaciencia a que ya acabase este cambio de postura, le dijo «¿Señora Grangring. —Permitidme que os presente a la señora Bounderby. —Vaya, veo que lo habéis arreglado —contestó ella. —Pues bien, Luisa, ten la seguridad de que deseo que tu salud sea buena, porque si tu cabeza empieza a desquiciarse en cuanto estés casada, como me ocurrió a mí, no puedo decir que merece que tenga envidia, aunque tú, igual que todas las muchachas, creerás que eres digna de envidia. Sin embargo, te felicito, querida mía, y espero que sabrás sacar partido ahora de todos esos estudios que has hecho. Déjame, Luisa, que te dé un beso de congratulación, pero ten cuidado de no tocarme en el hombro derecho, porque todo el día me está escarabajeando algo por ese lado. Pero mira lo que son las cosas. Yo voy a estar preocupada mañana, tarde y noche. Pero... —¿Por cómo voy a llamarle a él? —dijo la señora Crancgrin, gimoteando y ajustándose el chal después de la cariñosa ceremonia. —¿Qué queréis decir con eso, señora Crancgrin? —exclamó solemnemente su marido. —Digo que cómo voy a llamarle a él cuando esté ya casado con Luisa, porque de alguna manera de llamarle... «Es imposible», dijo la señora Grandin con un sentimiento en el que se mezclaban la cortesía y el resentimiento, «que conversé con él constantemente sin darle un nombre. No puedo llamarle Josías, nombre que me resulta insoportable. No hay ni que hablar de que yo le llame Josí, porque eso resultaría insoportable. ¿Voy a tratar a mi hijo político de caballero? Creo que no» a menos que haya llegado ya el momento de que toda mi parentela me pisotee como a una inválida. Decidme pues, ¿cómo voy a llamarle? Como ninguno de los presentes tuviese una indicación que hacer a propósito de tan extraordinaria circunstancia, la señora Gran Green abandonó de momento esta vida, después de poner el siguiente contiglio a las observaciones anteriores. En cuanto a la boda, todo lo que yo pido, Luisa, y lo pido con el corazón presa de un temblor que se extiende en realidad hasta las plantas de mis pies, es que tenga lugar lo antes posible. Sé muy bien que si no se realiza lo antes posible, será uno más de tantos asuntos de los que yo no acabo de ver el fin.